A.K.A. Crazy Money, bitch Esperando la luz ya, otra señal Estamos rotos, así no se puede a Con tanta pena, poco tiempo va a contar ya Lo que lastima, que nos inspira a pensar Esperando la luz, ya yeah. Otra señal Levanto tal vez otro amor yeah, yeah. Con tantas marcas en el cuello, culpa del metal, ya yeah. Y tantos lujos que no puedo aprovechar, ya yeah. Este esfuerzo invertido no se va a gastar, ya yeah. Solo pase tiempo todo va a llegar Mi destino lo que dijo escrito está Ni un punto y coma extra, al final En esta lluvia de cristales si me sigas o te sigo, no, no, no, no me acuerdo Por no más cerca las cosas que yo quiero En mi futuro veo más risa que dinero Y me atacó mis cicatrices, la dejan sobre mi piel Lo que yo siento por esto es eterno como la mía Ya, ya, no lo pueden ver Ya, yeah, ya, yeah, tienen que aprender, aprender Esperando la luz ya, otra señal Estamos rotos así no se puede llegar Con tanta pena pongo tiempo pa' contar ya Lo que lastima es que nos inspira a pensar Esperando la luz ya, otra señal Levanto tarde a otra vez otra Con tantas marcas en el cuello, culpa del medalla Y tantos lujos que no puedo aprovechar ya Esperando la luz ya señal, ya, ya, señal. crazy money, yeah, money, yeah. AKA crazy money, bitch.